Y a esto amigos era lo que me refería, es un pasillo forrado de verde, literal. Vamos a hacer una pequeña desviación. Nunca he visitado para acá. Vamos a ver qué encontramos. Hasta que veamos un cocodrilo corremos, raza. Ahí se ve una iguana también lo que podemos encontrar pues como por estos rumbos quizá un poquito más más pegado a aquella playa son cangrejos ermitaños aunque esos sí son un poquito más difíciles de encontrar se camuflajean muy bien y una vez que se esconden para sacarlos del caparazón está en chino que estaría bien que eh, si hay alguna desviación tomarla porque tengo entendido que aquí hay cenotes hay este, escondidillos entre comillas porque ya está hecho el sendero simplemente es dar con el correcto espero nos topemos con uno qué bonito está rompiendo el mar y la neta ahorita que me arrimé un poquito no se ve tan turbio entonces es una gran gran señal no podemos encontrar uno que otro hotelito, acá escondido, acá más spot, ¿verdad? Bastante, bastante grande, pero son hoteles que no están tan pegados a la civilización, entonces como que tienes un, un contacto con la naturaleza un poquito más, más íntimo y eso se respeta. Siendo viernes santo, pensé que encontraría las playas un poquito más llenas, pero no, está demasiado, demasiado vacío. Supongo que la mayoría de la gente se cruzó a playa. O. o, o yo qué sé. Que sé yo. Ah, desviación. Por poco y nos la pasamos. Ahora le se ve una casita. ¡Qué Órale, órale, acá está abandonado este pedo. ¿Ya ¿Ve? Como ven, raza, ¿Nos, nos metemos a explorar. Como bueno, ven, raza. Vamos arriba. No se ve tan grande, pero es da cosa, ¿no? Vamos a explorar. Bueno, al parecer no... No es nada del otro mundo, solamente los edificios abandonados. Vamos al que sigue. Acá, este se ve un poquito más conservado que el anterior. Saleras. creo que están por acá Bueno, sí se ve un poquito descuidado. espantan eso de ahorita entrar a ese edificio abandonado. Me están dando ganas de hacer un poquito de exploración urbana. Obviamente, conforme vayamos avanzando y conociendo la isla, pues tiene que haber uno que otro edificio un poquito alejado que, que podamos irlo a explorar. No sé, a eso de las 10, 11. Voy a ver si, si alguien me quiere acompañar y si no oh, pues me la llevo solo, no pasa nada, pero está chido, o sea, siendo de día, si sí te llega a dar un poquito de ansiedad y adrenalina, si sí, sientes sí, un poquito, sientes como te late más rápido el corazón, está chido, la neta.